por dije, ¿verdad? Alejandro Manuel Mercedes Hino Miguel Manzueta Yapor Edwin Romero Morales o Toniel Manzueta Para ello, serio el plazo establecido en el artículo 299. Cinco días. Cinco días los cuales empiezan a computarse a partir del día de mañana, no, el lunes. El lunes? A 10. A partir del lunes 10 de febrero del año 2020. Tercero. Rechaza las conclusiones de la diputada Luz a través de su defensa técnica por entenderlas improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal, ya que la imputada hizo uso de lo que establece el artículo 299 y depositó escrito de defensa en fecha 5 de febrero del año 2020. Lo que ocurrió en el día de hoy fue que se determinó que algunos de los imputados no le habían notificado la acusación y lógicamente que... La norma establece un plazo para que ellos tomen conocimiento de la acusación y puedan hacer las observaciones a la misma. Se aplazó para el próximo 13 de marzo la audiencia. No, no tenemos nada que decir. Fue una reposición de plazos por unas eh, citaciones eh, que fueron hechas de manera errónea para los imputados y siempre se busca el derecho de defensa de estos imputados que se ha protegido. Yo creo que el tribunal tomó la decisión correcta, incluso también con reponer los plazos para uno de los imputados cuyo abogado no asistió el día de hoy y sobre el cual se decretó el abandono. Yo entiendo que era la posición correcta, justa y, y válida en base al derecho.